O oh, magia andudo ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Nosotros no agregamos ningún evento para cancelar sí, sí. O sea, nosotros no creamos la, eh, un evento de cancelar sí. Pero los de todo sí lo crearon sí. Cuando nosotros no habíamos creado esta función Para el evento nuevo hacíamos clic en el botón nuevo y todo el, nos, el servidor volvía a generar la misma página uh -huh. Nos daba cuenta que tenía que cambiar teníamos. Nosotros tuvimos que escribirlo que Con el cancelar no tuvimos que hacer eso y si se acuerda, ¿cómo, ¿cómo apareció el cancelar? El evento cancelar, claro Hicimos clic en un botón general y lo todo todo Y le puso un nombre a ese botón A ese evento, eh, acá en el CI Y el, el, el eventos Acá, modelo de eventos? eventos Guardar y cancelar, le dimos generar Y, y todo y creó estos dos sí. Y le puso nombres Le puso procesar al de guardar Y cancelar al cancelar Si yo le cambio el nombre al cancelar Le pongo, en vez de cancelar el punto, a abortar O sea, está el identificador Sí. sí Hago clic en nuevo, funciona mi nuevo, se cambia la pantalla. Ah, perdón. A cambiarle el identificador, fíjate lo que pasó ahora. Al cambiar el identificador, nosotros teníamos asociado el identificador cancelar con la pantalla de edición. Y aparecía el botón cancelar ahí. Al cambiarle el identificador, se borró la asociación, o sea, desapareció la asociación que tenía con la pantalla de edición. sí al cambiarle el nombre, al cambiarle el identificador. Le doy guardar, y ahora debería aparecer. De nuevo, nuevo. Ahí está el cancelar. Yo se que no pasa nada. Por todo va a buscar un evento que se llame EBT y abajo y abajo, a y no lo encuentra. En cambio, cuando va a buscar EBT y abajo y abajo cancelar, sí lo encuentra, porque eso está programado ya en todos los CI, los de todos lo hicieron. ¿Y qué hace eso? Simplemente es como si fuera a hacer clic acá, como si hiciera, si hiciera clic acá. El cancelar sí. puede armar la. Seguir de cero. No F5 no. Si yo aprieto el y aprieto F5, cuando ah. pregunta ah, si quiero reenviar, lo envío Bueno, justo ahora funciona. Pero Entonces, no, no. No, siempre van, no siempre van a perder. Por ejemplo, ahí le di guardar, ¿no? Y yo aprieto F5 y estoy en la misma pantalla. F5 y estoy en la misma pantalla. No es una F5. Cancelar ah, es como si yo fuera acá y volviera a abrir el, la operación. ¿no? Ah. Sí, yo, ahora yo puedo implementar un, mi propio cancelar. Yo puedo agregar una función ahí que sea evt y un bajo, y un bajo cancelar. Y ahí ya no se va a ejecutar más el cancelar que programaron los de todo A, sino el mío, porque tiene precedencia. ¿sí? Si yo quiero que mi cancelar, aparte de volverme a la pantalla inicial, haga otra cosa, o que en vez de ir a la página inicial, haga, se vaya a dar otra pantalla, puedo implementar mi propio cancelar, simplemente agregando la función ahí abajo. Vamos a nuevo evento evento y vamos a dejarle como estaba. Acá, cancelar. Le cambié el identificador, tengo que volver a pantallas, tengo que ir a pantalla de edición y volver a asociar y pues, cancelar. Voy a guardar, sí, y hasta está en el caso. Bueno.